Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy, en Fantasy Light, vamos a hablar de la versión 1.3.1, que tiene dos cosas interesantes. La primera es una nueva función que se llama Reliquias Vínculo o Bond Relic, y también la colaboración con Yokai Watch, amigos míos. Así que amigos míos, por favor no se vayan porque además hay un pequeño regalo, un código para ustedes, para mi audiencia, que ven estos videos que les dan mucho amor, así que van a obtener un pequeño regalito, un código para que coloquen allá en su Fantasy Life Online y van a obtener eh, dos orbes de experiencia y 80 diamantes, o sea, esto está ricolino, así que quédense y ya vamos avanzando y les daré el código, ¿listo? Bueno amigos míos, vamos a primero hablar de la colaboración con Yokai Watch porque la verdad es que es una maravilla esta colaboración. Sé que muchos son fans de Yokai Watch y pues también fans de Fantasy Life Online. Así que qué delicia, qué maravilla tener a Yokai Watch y a Fantasy Life Online juntos en un evento. Este evento va hasta el 3 de mayo. Vamos a leer un poco las noticias brevemente. No nos vamos a demorar, solo para asegurarnos de que así sea. Mire, como pueden ver aquí en eventos... Podemos ver que hablan de la colaboración entre Fantasy Life Online y Yokai Watch. Aquí el, el evento inicia el 12 de abril, o sea, ya inició, y termina el 3 de mayo. Así que aprovechen, aprovechen todos, por favor, porque es un gran, gran, gran evento. Y claro, como se debe esperar, pues esta colaboración que va a traer. Una de las cosas que va a traer es ítems y equipamiento basado pues en Yokai Watch, ¿sí? Así como varios premios. O se van a ver varios eventos y varias cosas dentro del mismo universo de Fantasy Life que se van a relacionar con Yokai Watch. O sea, vamos a poder obtener desde diferentes eh, misiones, tareas, objetivos, cruzadas, ítems relacionados con Yokai Watch, que obviamente van a ser limitados, es decir, los vamos a poder obtener en este evento y probablemente no los vamos a poder obtener después de otra forma. Por ejemplo, en las cruzadas vamos a tener dos, dos cruzadas relacionadas con Yokai Watch. La primera, eh, la parte 1, va a ir del 12 de abril hasta el 3 de mayo Y en esta vamos a poder ob obtener a Lord Enma Imagínense, Lord Enma, amigos míos Que acá va a ser un personaje de 5 estrellas Y bueno, como no Y la Enma Blade Entonces vamos a obtener en esta primera parte Estos dos, eh, este personaje y este objeto Y en la segunda también otros objetos Y la posibilidad de obtener también una Enma Blade de cinco estrellas, ¿sí? ¿Y cómo podremos obtener el, por ejemplo, a Lord Enma o a la Enma Blade en estas cruzadas? Bueno, en las cruzadas nos van a dar algo que se llama los Ginosal Tokens, y los Ginosal Tokens son los que vamos a intercambiar para poder obtener a Lord Enma o a la Enma Blade, o incluso la receta para la Real Enma Blade. Imagínense, o sea, mejor dicho, no <ríe> nos van a dar varias opciones para obtener unos ítems exclusivos relacionados con Yokai Watch. Con los mismos tokens que les hablé anteriormente. Además podemos obtener elementos para decorar nuestra casa, amigos. Y todos están inspirados en Yokai Watch. Recuerden, son limitados. Así que solo se obtienen en este evento. Ya después no los podrán obtener. Miren, tan bonitos. Todos eh, inspirados en Yokai Watch. Ahí pueden ver. A Giovannian. Bueno, a todos. A todos. Ahí están entonces qué bonito decorar la casa con estos objetos eso va a hacer que la suya sea exclusiva ante la de los demás compañeros y finalmente agregaron una nueva función que se llama efecto de campo Sí, lo podríamos traducir así o oh, field Effect eh, es una habilidad que vamos a poder utilizar eh, para luchar contra los enemigos yokai y dicha habilidad pues eh, nos va a ayudar mucho porque eh, por ejemplo dice aquí que nos ayuda a recuperar eh, nos ayuda como a recuperar más rápido el maná, ¿sí? Eh, eh, mejora la recarga de furia. Y además esto permite una mejora en la carga del, del, del, del slash. Y el... Y la, ¡Ah, no! Mejora. Mejora el poder de las habilidades cargadas. Perdón, casi, casi digo otra cosa. Entonces imagínense, más poderosos, más maná... Y una recarga de furia más rápida. O sea, mejor dicho, este evento viene cargado con muchas, muchas cosas maravillosas. Aparte de poder obtener a Lord Enma, podemos también obtener a otros personajes de Yokai Watch. Miren, por ejemplo, a Sasel. Lo podemos obtener. Aquí nos dan las estadísticas de Sasel. Sus habilidades que son muy poderosas realmente. Está increíble. Además, miren, miren lo que nos dan. También, o, o sea, nos dan, no, bueno, podemos obtener que es este este el Misty Kane, para Sacel, además, si lo queremos equipar a él o bueno a otro personaje nuestro. Aquí también muestra las habilidades de esta arma, entonces ahí des en cuenta que por un lado y por el otro obtenemos varias cosas relacionadas con Yo-Kai Watch. Podrán ustedes notar, por ejemplo, aquí que ya está habilitada la cruzada Yokai. Entonces entramos aquí en Adventure. Y para encontrarla nos vamos hasta aquí, hasta la última, donde dice Evento. Aquí en Evento pues están todavía activos algunos que, que ya quedan poco tiempo. Este que le queda 7 días, este también. Y aquí está la primera parte de, del evento de cruzada de Yokai Watch. Recordemos que después se habilitará el 19 de abril la segunda parte. Entonces aquí lo, eh, le voy a dar... aquí. Voy a dar tap Y aquí nos salen las partes en las que está dividida Esta, esta cruzada ¿no? Aquí están los puntos de, que podemos obtener Los puntos de reto Y los puntos para eh, Para reclamar ¿no? Por ejemplo, en el caso de los puntos Entre más puntos obtengamos, vamos a poder obtener estos premios Miren, miren, miren todos estos premios Entre más puntos Todos estos premios, miren por ejemplo lo que podemos obtener En los 10.000 puntos El casco de samurái si seguimos y si seguimos y si seguimos, por acá está el de los, eh, de los zapatos de samurai. Mejor dicho, vamos a obtener todo el equipo de samurai. Casi, mire, la capa de samurai. 30.000 puntos. Y aquí en los premios para reclamar, aquí es donde eh, es importante lo de los tokens. Porque con esos tokens es con los que podemos obtener al Lord Enma eh, y también lo que yo les decía de las cositas para decorar la casa, amigos míos. Por ejemplo, está aquí la mesa de Gibania, la mesa de Hibania, la mesa de la cama de Comazán, el, el que el guardarropa de Comajiro. Mejor dicho, miren, miren todo lo que hay para que decoremos nuestra casita y los diferentes otros premios que podemos reclamar. Obviamente, obviamente los de decoración de casa son los que requieren más tokens. Y Lorelma es el que necesita más de todos, ¿no? Y en la segunda parte vamos a poder reclamar, por ejemplo, este sombrero de Jibanyan. Bueno, y miren otras cositas por acá que se van a poder reclamar. Así que muy atentos. Recuerden, la segunda parte de este evento inicia el 19, que es otra cruzada que hay aquí en, el, en los mismos eventos de cruzada, ¿no? Vamos, por ejemplo, a echarle una mirada a esta primera parte de la cruzada. Yo solo voy acá, a, por ejemplo, a darle aquí. Aquí es donde nos dicen una invasión del de mundo yokai. Un violento terremoto Ha... Eh, Struck... No sé si es como... A, bueno... Eh, ha ocurrido en Riberia, ¿no? De el terremoto Llegaron... Llegó la legión Yokai Del Yokai World Entonces acá... Acá nos dice... Bueno, le damos que confirmar Yo creo, ¿cierto? Y aquí comienza ya como la historia llamémoslo la mini historia De la cruzada relacionada con Yokai Bus... Ay, no, no le voy a dar eh, no, cancelar. ¡Bus! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esa vibración? ¡Ah! ¿Qué ocurrió? Chicos, ¿pueden escucharme? Noelia, ¿qué está pasando? ¿El dragón del caos ha vuelto? Eh, parece que hay un intruso eh, de otro mundo. Se los explicaré. ¿Pueden ustedes eh, venir al jardín de Starfly? Ok. Vamos, Fideblight Meet, O sea, yotas, pelotas. Bueno, aquí nos van a explicar todo lo del evento. ¿no? Gracias por llegar. Riveria está en problemas. Eh, aquí estoy si no entiendo qué es lo que me dicen. ¿Qué es lo que está ocurriendo? De un mundo distante, el yo World. Eh, llegó un grupo de extrañas criaturas llamadas yokai y un yokai llamado ginosal ha como no sé si broken aquí se entendería como ha entrado bruscamente no sé algo así de del yokai world él liberó los monstruos de este mundo eh, y los yokai bueno algo así él está diciendo que lo él liberó los monstruos de en este en este mundo ¿sí? Y como tú ves, los Yokai son un problema. Ok. Mira esto. Que nos van a mostrar. ¡Mírenlos! ¡Ay, tan bonitos! Aquí están los Yokai. ¡Mírenlos a todos! ¡Qué genial! Claro, están metidos en varios lugares de, de Riberia. Los Yokai aparentemente, son aparentemente invisibles para eh, la gente común. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Increíble, dice. Esto es ridículo. Bueno, y Mick, como enviado de los dioses tú necesitas arreglar esto. Como raro que a mí me toque arreglar las cosas. Este chico aparentemente eh, está en la cueva de lava. Muchos yokai de Ginosal del mundo de Ginosal están también aquí. Pelea para acabar con sus planes, algo así. Miren, miren, a Ginosal. Ok, ok. Acá, ajá. Ah, miren, y a Loren y a Saseal. Ok. Ok, ok. Bueno, creo que aquí ya nos dieron toda la explicación. Ya podemos saltar la conversación. Por aquí nos encontramos a Ginosal frente a frente. <risa> Entonces nos están preguntando aquí: esto, Lorena, que si nosotros vivimos acá. Y bueno, ahí nos están preguntando varias cosas sobre nuestro mundo, ¿no? Ahí ellos están presentando: Enma y Sacel. Bueno, y como raro ginosal haciendo de las suyas. Entonces aquí nos sale como la primera, eh, ahora sí misión realmente. Ya vimos la parte de la historia y aquí está nuestra primera misión. Primeval. Que se entendería como primitiva, ¿no? Primitivo. Entonces acá nos dicen los objetos que podemos obtener. Los ítems que podemos obtener. Acá está un token. Y también otros premios que podemos obtener si cumplimos con estas esto, indicaciones, ¿no? Por ejemplo, dice que complete el nivel sin morir, eh, complete el nivel en dos minutos y complete el nivel con eh, magos en el equipo. Entonces vamos a decirle que sí. Y aquí hay uno, un mundo abierto. Vamos a entrar a este pronto, ¿será? Podemos entrar a este. ¡Uy! Alguien aquí ya tiene a Lord Edma miren. ¡Wow! Esto es una maravilla. Ya tiene la, a Lord Enma. Me parece una maravilla. Increíble como la gente ya en, en menos de unas pocas horas del evento ya tienen a Lord Enma. Bueno, Ginosal. Y ahí está Javania. ¡Wow! Gibania que. Hay que luchar contra ellos. Pero no entiendo si está mi equipo aquí porque aparezco yo como solo peleando. ¡What! ¡Ay, qué extraño esto! Al parecer cada uno debe pelear individualmente. De todas formas contra Ginosal. Uy, lo veo difícil, lo veo difícil. Es que... ¡Uy! Ah, como que ya entraron los de mi equipo. Yo fui el primero que entré. Ellos entraron como tarde, creo que tenía el internet mal. Wow, miren. Increíble. Ya completamos la misión. Yo creo que sí completamos la, la de que fuera en, do, en menos de dos minutos. Ahí está. Ahí está. New Record. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues, amigos míos, que hagan estas misiones varias veces, además. Porque si las hacen varias veces, les va a ayudar a obtener más tokens. Acá les voy a dar likes a ellos. Se los merecen. Y le voy a dar acá. Ok. Aquí me dan a dar mi dinerito. Mi experiencia. Me dan un tesoro. Me dieron nueve tokens. Ya tenemos nueve tokens. Miren. Y completé las tres. Esto como otras misiones secundarias. Por decirlo así. Y obtuve estas cositas. Miren qué maravilla. Y también encontré esto. ¡Oh! 400 puntos. Recordemos que también con los puntos vamos a poder obtener algunas y desbloquear algunas cosas. Entre más puntos desbloquearemos cosillas maravillosas por ahí. Aquí además podemos seguir a estos compañeritos que me gustaron mucho. Y bueno, amigos, como les había dicho, pues cada los puntos, por ejemplo, nos van a ayudar a obtener diferentes cositas aquí. Por ejemplo, yo tengo 400 puntos, así que cuando llegue a 500 voy a obtener primero este objeto, cuando llegue a 1000 voy a tener obtener este y así, como ya les había explicado anteriormente. Con respecto a los esto, premios que podemos reclamar con las eh, moneditas, llamémoslo así, con los tokens, pues como ya les dije, por ejemplo, de este tengo 9 y miren, ya digamos si yo obtengo de este 1, de este 1, de este 1 y de este 1, eh, puedo por ejemplo recoger este, este, este objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo 10 de este, 10 de este y 8 de este... por recoger aquí esta, esta alfombrita de Whisper. Entonces, eh, me parece maravilloso. Entonces, además les digo una cosa. En Discord hay un evento eh, relacionado con decorar la casa con los objetos de, de Yokai Watch. Entonces, los invito por ahí a echarle una ojeadita a Discord. Y bueno, amigos, ustedes han llegado hasta acá. Me han esperado. Han visto todo lo que hay para hacer con este evento. Y por eso les voy a decir cuál es el código para que reclamen, eh, pues, para este evento en especial, ¿no? Y el código es muy sencillo, es co. Ya, fácil, lo voy a dejar aquí al ladito para que de todas formas sepan cuál es y para que lo coloquen allá y lo reclamen. Recuerden que van a obtener dos eh, orbes de experiencia y 80 diamantes. Imagínense, 80 diamanticos. Así que, amigos, aprovechen. En los siguientes días estaré hablando de algunas otras cositas relacionadas con este evento de Yo-Kai Watch en Fantasy Life Online, pero por el momento se puede decir que eso es todo. No obstante, vamos a hablar de otra cosita más, de esta actualización 1.3.1 y son las Reliquias eh, Vínculo, llamémoslo así, las Reliquias Vínculo o Bond Relic. Bueno amigos míos, resulta que los Bond Relic o las Reliquias Vínculo son eh, una actualización súper, súper maravillosa que tiene que ver con mejoras más mejoras para nuestros personajes ¿sí? Esto, ¿en qué consisten las reliquias vínculo? Eh, se tratan de unas reliquias que tienen unos agujeritos y unos espacios que podemos llenar con objetos o personajes que queremos que tengan un bonus en específico vamos a ver por ejemplo cómo se hace aquí nos dan un poco de la explicación de cómo funcionan los Bone Relic Dicen que los espacios de los Born Relic podemos escoger para, los podemos escoger para colocar personajes, eh, armas o herramientas que queramos, ¿sí? siempre y cuando se cumplan los requerimientos. dice que al colocar estos armas, personajes o herramientas en los espacios de los Reliquias Vínculo, vamos a poder mejorar. El estado del personaje y de los otros personajes ¿sí? Además dice aquí que algunos efectos o bonus pueden cambiar entre slots O entre espacios mejor dicho Dice además acá que si todos los espacios de una zona están llenos Entonces vamos a tener además un bonus de zona Además nos dice que cuando una reliquia de vínculo ya está llena La próxima reliquia se va a desbloquear Además obtener esto, eh, personajes, armas y herramientas eh, Nos facilitará o nos abrirá más reliquias Entonces vamos a ver acá en, en la opción de Grout Que ustedes vieron que entré, ingresé Aquí es donde está la opción de Born Relic. Entonces miren por ejemplo esta reliquia de vínculo Como pueden ver acá nos muestra diferentes cosas que podemos colocar Por ejemplo acá nos muestra que debemos colocar un arma, un arma, un personaje y un arma Si los coloco aquí van a tener una opción que es incrementar el ataque básico, el daño del ataque básico, ¿sí? Entonces, imagínense. Por ejemplo, si en cambio de desbloqueo esta dice que va a, ser, va a tener un, un eh, una como efecto más positivo eh, de daño sobre insectos, ¿sí? Acá es sobre plantas. Entonces, en cuenta, por ejemplo, eso. Entonces, vamos a, a hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nos dice que coloquemos, por ejemplo, un minero en este. Entonces podemos escoger un minero que tengamos. Por ejemplo, la Rotana, que yo la suelo usar. Entonces ahí dice que por ella estar ahí, me, me va a mejorar eh, el minado, ¿no? Ahí mismo me, me, salió, me salió esa opción. Si ¿Sí se dan cuenta, miren. Sí, sí, si sí. ¿Sí vieron las mejoras que aparecieron ahí. acá ahora me dice que debo meter unos objetos también. Entonces voy a meter, pues obviamente, unas picas. Ahí dice lo que mejora. Otra pica, por ejemplo, esta, digamos. Y esta otra pica, ay no, acá me dice que tiene que ser, que tiene que ser de nivel 3. Si ¿Sí ven las condiciones que debo cumplir, esta dice que tiene que ser una, esto, una pica de nivel 3 o mayor. Entonces por eso lo que yo les decía que deben cumplir las condiciones para que, se puedan des para que se pueda llenar toda la reliquia. Y si se llena toda la reliquia vamos a tener un bonus incluso mucho, mucho, mucho mejor. También si ustedes quieren pueden activar esta opción, ya les digo cuál, que se llama auto y que se puede decir que ella llena por sí solo los, las ranuras. Miren, ahí pueden ver. si ¿Sí se dan cuenta? Llenó por sí solo las ranuras. Miren por ejemplo esta Born Relic se llenó toda y la ven iluminada y amarillito, significa que ya puedo activar este bonus que me sale acá. Pero eh, este bonus dice que a, va a ser efectivo, voy a tener como mi daño efectivo eh, contra los Crawler. Creo que Crawler sería como los monstruos tipo gusano, algo así, como tipo gusano o tipo bicho. Y aquí me dice que, ah mira, acá dice, incrementa el daño a monstruos clasificados como Crawler. Entonces, aparte de que me incrementa el daño contra los eh, monstruos tipo Crawler, cada ranurita tiene también su efecto esto individual, ¿no? Por ejemplo, acá me dice que incrementa eh, la carpintería en, en, en, Tanto en el jugador como en personajes Aquí también me sale que incrementa eh, la forja en, en el personaje y los jugadores Entonces, como pueden ver, aquí tengo un efecto que me dan por haberlo llenado todo Pero aparte también hay efectos pequeñitos ...que eh, se dan gracias a que cada ranura está llenita individualmente. Entonces, por ejemplo, en esta me dice que incrementa eh, la carpintería en el jugador y los personajes. Por ejemplo, esta me dice que incremento eh, la habilidad de cocina en los aliados, o sea, los personajes. Eh, aquí dice que también incrementa el ataque tipo fuego, por ejemplo. Imagínense, si se dan cuenta. Entonces, entendamos que es muy positivo estas ranuras porque nos van a ayudar mucho a mejorar muchas habilidades de nuestros personajes en gran gran gran cantidad o sea no son eh, pequeñitas en eh, modificaciones son grandes aparte como ya les había dicho si ustedes llegan a llenar completamente esta fichita esta reliquia de vínculo o sea por ejemplo llenar esta ranurita, esta también esta por acá que está perdida y esta por ejemplo que está acá me va a desbloquear esta si ¿Sí se dan cuenta entonces, voy a tener otros bonus muy interesantes. Y así, miren, miren. Y otros bonus acá, estos están increíbles, miren. Incrementa el daño crítico. Este incrementa el daño a criaturas acuáticas. Y este, por ejemplo, es eh, daño efectivo contra, contra eh, muertos. ¿Sí me entienden? Entonces... La verdad amigos míos, aprovechen los bonus de vínculo porque son una maravilla, son fáciles de usar Y nos van a mejorar mucho, nos van a dar muchos, muchos, muchos, muchos bonus De verdad, aprovechenlos Es más, si, es que, si ustedes dicen, ay pero yo ya no sé qué bonus son los que tengo activos en mi personaje o en mis personajes Fácil, den aquí en Activate Effect y nos muestra los bonus que están en este momento activos Miren esto, miren todos los bonus que están esto activos en nuestro personaje. Ataque más 20. Defensa más 12. Ataque mágico más 20. O sea, tener estos bonus es algo muy positivo en nuestro personaje principal. Y en los personajes secundarios, aquí nos dice también que aumenta la vida, el ataque, el ataque mágico, eh, habilidades de minería, de carpintería, de forja. Bueno, mejor dicho. Y también, miren. Los bonus en eh, los ataques de magia. Por ejemplo, si son de fuego, de agua, viento, tierra, luz, sombra y también la resistencia. ¿sí? Aparte también hay eh, bonus de, de campo. Entonces miren, que son los que ya les habíamos dicho. Que por ejemplo es daño efectivo contra gusanos. Contra eh, monstruos tipo gusano. Y muchas gracias amigos de verdad por haberme acompañado hasta el final de este video. Creo que a todo ha estado muy claro, pero por ejemplo en estos días espero subir otro video relacionado con este evento de yo -Kai Watch. Pero pues amigos aprovechen, aprovechen el código, aprovechen este evento. Espero que mejor dicho se ganen todos los objetos y todos los personajes relacionados con yo -Kai Watch. Y los puedan disfrutar y los puedan mostrar a sus amigos. Y bueno, eso es todo. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.